tenemos para hacer un unboxing nuevamente en el canal hace rato que no hacía uno desde que básicamente pues compré el Samsung Galaxy A11 que es el con el que estoy grabando les cuento he comprado en este momento dos celulares o sea que tenemos para hacer dos unboxing lógicamente pues lo voy a hacer en videos diferentes así que se los voy a mostrar el, el tipo de celular que vamos a destapar y mirar a profundidad sus detalles y características Aquí tenemos lo que es el Redmi 9, chicos, de la marca Xiaomi y el Redmi Note 9T, chicos. La verdad que son celulares que están últimamente pegando bastante. Las características, bueno, sus especificaciones en general son bastante, bastante buenas. La verdad que sí me ha sorprendido bastante, sobre todo este que ya contamos con 5G, chicos. Pero bueno, vamos a empezar con este. Y Vamos a empezar con este unboxing de este Redmi 9, así que bueno, estamos a lo para el siguiente video. Bueno, chicos, acá tenemos el fantástico Xiaomi un Redmi 9, la verdad que un celular bastante económico pero tiene muy buenas características, por acá nos dice que es un Redmi 9 Carbon Gray, que es de color gris, 4 GB de RAM 64 GB internas de ROM, nos dice que es 2G, 3G y 4G bueno tenemos todo lo detalle lógicamente tenemos absolutamente todo todo lo necesario para tener un celular de gama baja media ya podemos, aquí, ya podemos decir un poco que ya podemos estar llegando un poco al media pero si seguimos en celular de entrada, así que vamos a Vamos a ver qué nos trae el día de hoy Redmi. Como les digo chicos, esto pues este video no es patrocinado por Redmi. Yo los he comprado en mi bolsillo. Este celular me costó 540 mil pesos. Les voy a dejar por aquí en dólares cuánto es. Así que bueno chicos vamos a ir destapándolo a poco vamos a ir descartando sus bueno sus etiquetas sus cajitas por aquí vamos a ir mirando de una vez qué nos trae por aquí tenemos el llaverito no me acuerdo cómo es que llama exactamente para sacar las ranuras de sincar de micro SD por aquí tenemos lo que es manuales y demás que pues ya sabemos que esto pues como tal no, no no lo lee por aquí tenemos el protector de silicona muy muy importante por lo general los celulares no lo traen los chicos de Redmi pues nos han querido incluir el, el protector siliconado no, la verdad que se sí hace falta Vamos a irlo dejando igual por acá Por ahora como les digo No va a ser importante esto Queremos enfocarnos bastante en el celular Que por aquí lo tenemos por cierto Vamos a sacarlo bueno chicos, para que tenemos lo que es el cargador carga rápida tipo C, importantísimo hoy en día comprar celular que sea tipo C para la carga y transferencia de datos sea la más rápida posible. No tenemos más como veo, creo que pues ya no trae lo que es manuales, auriculares, ya no lo trae, si sí, efectivamente, ya solo nos queda la caja, así que bueno chicos, vamos a dejar todo a un lado. Bueno, vamos a mirar que tenemos trasfondo vamos a irlo destapando, como bueno, les digo está 100% nuevo, no se ha usado totalmente nuevo, se, pues se compró directamente de fábrica, para los que me pregunten que por qué está tan económico, lo compréis pues, aprovechando que soy, pues vendo tecnología accesorios, y eh, lo he comprado directamente de los proveedores o sea que me han dado prácticamente precio al por mayor, simplemente pues que es solo una unidad, bueno quitándole aquí el protector chicos, también pues lógicamente hay que comprarle el vidrio templado, pues por ahora creo que con este basta, tiene un protector de tipo de plástico Vamos a encenderlo. Bueno, antes de encenderlo chicos, para que podemos ver que tenemos cuatro cámaras. Igual la vamos a ir mirando a detalle. Quad camera de 13 megapíxeles para que tenemos flash, para que tenemos lo que es para sensor de huellas. Aquí tenemos el modelo y demás, eh, los emails que es dual well sim card, Vamos a aprenderlo. Ahí esta chico Redmi tiene muy buena resolución. Lo debo decir de entrada. De igual forma ya les voy a dar más detalles de bueno de, en general, su cámara, su capacidad y demás. Bueno, acá lo tenemos chicos, eh, vamos a iniciarlo Y pues para no extender tanto el video Ya nos vemos cuando estemos en el escritorio Listo chicos, ya estamos en el escritorio La verdad que pues me he demorado tan solo unos minuticos Configurando lo que es, bueno, el idioma, el país e, y demás Aquí tenemos este fantástico Redmi 9 La verdad que sí me gusta bastante Veo que tiene una pantalla pues no tan... De buena resolución, de igual forma, pues ya vamos a empezar con sus características yendo a las características del dispositivo de este celular. lo pues dice que tenemos almacenamiento de 64 gigas, como les había comentado. Pues dice llega básicamente es para las aplicaciones y para el sistema Android que él cuenta. Acá tenemos en versión de MiUI dice que es Global 12.02 en todas las certificaciones podemos encontrar que contamos con 4 GB de RAM importantísimo para poder ejecutar bien las aplicaciones, algunos juegos pues que nos corra bien fluido, igual transferencia de archivos, transferencia de datos en el CPU chicos, contamos con un procesador de 8 núcleos octa-core, hasta 2 GHz tenemos que en la versión del Android contamos con Android 10, mirando más de sus detalles pues la verdad el celular no especifica exactamente, pero pues ya he investigado un poco más a detalle este celular bueno nos dice que este celular cuenta con una pantalla IPS de 6,53 pulgadas Full HD, tenemos las dimensiones y peso lo que es de 163,32 por 77,01 por 9,1 milímetros de pantalla y un peso chico de 198 gramos el procesador es un Helio G80, tenemos 8 megapíxeles de cámara frontal y trasera tenemos a hasta 13 megapíxeles de cámara chicos, aquí como para notar las cuatro camaritas, igual ahorita las vamos a mirar, batería de 5020 miliamperios, carga rápida de 18 watts, importantísimo para que nos dure prácticamente todo el día, tenemos lo que es conectividad de LTE, wi wifi, bluetooth 5.0, transferencia de bluetooth extremadamente rápida, tenemos el USB tipo C, importantísimo como les contaba para carga rápida, para poder transferir archivos de por ejemplo el celular al computador, hacer copias de seguridad a, a velocidades increíbles. Como por anotar, si sí tenemos una pantalla bastante buena, la resolución es muy muy buena. La verdad que sí se puede hacer bastante configuraciones, como poner letras más pequeñitas o más grandes, que se vea muy bien las imágenes y los videos. Así que vamos a mirar un video en YouTube, a ver qué tal nos corre. Y teniéndolo conectado al WiFi, ahora sí vamos a entrar al YouTube, vamos a ver qué tal se nos ven los videos, vamos a escuchar el audio y ahorita vamos a ver las cámaras. Vamos a poner electrónica sin copyright. Bueno chicos, ahí podrán escuchar, ya lo he puesto a máximo volumen, ahí está pues la música, ahí se lo acerco un poco al micrófono para que la escuchen. Tiene muy buen sonido chicos, la verdad que sí suena bastante duro. Realmente tampoco puedo decir que tenga un bajo espectacular, ¿sí? Que tenga, mejor dicho, un sonido extremadamente nítido, duro. O sea, tiene buena potencia, el sonido pues es apenas en lo que me refiero en calidad. O sea, lo digo toda mi perspectiva, como les digo, no he visto ningún video relacionado a este celular, simplemente investigué un poco en páginas, cuáles eran sus características y demás pues para dar, tener una idea de qué era el celular, más lo que vi en el manual que él traía, más lo que yo decía en su caja. El celular pues tiene buen sonido, tampoco un sonido que real realce realmente como yo que sé, un parlante vocé, pues tampoco. Pero sí está bastante bien Otra cosa son sus botones laterales Tiene el de subir y bajar volumen El de encender, la verdad que sí está muy bueno O sea, es muy preciso Como pueden notar, apenas le doy el clic Apenas lo oprimo Él da inmediatamente Tanto el de subir volumen como el de bajar, chicos Es muy, muy rápido El También, como les digo, se ve muy chévere otro detalle es que también estuve encontrando Es que el parlante tiene un gran sonido Porque es un tipo de parlante alto parlante Que realza el sonido lógicamente podemos reproducir lo que es MP3, MP4 Podemos reproducir todo tipo de formatos sin ningún problema Tenemos lo que es sensores de proximidad Luz ambiente, giroscopio, brújula digital Tenemos también lo que es el acelerómetro Importantísimo, bueno para las personas que manejen esto Tenemos radio FM incorporado Tenemos para el conector de audio de 3,5 milímetros para conectar el jack de audio audífonos, pero como les digo, este no trae manos libres tenemos un tipo de batería integrada no es extraíble, por lo que ya sabrán que pues los celulares de hoy en día ya no traen baterías que sean extraíbles, ya que esto nos llevaba a que pues básicamente dañaban los celulares de estar extrayendo las baterías o colocándole baterías que no eran, no les correspondían, o sea, pues baterías réplicas Lo que hacía básicamente que pues el celular tuviera el mismo voltaje, el mismo miliamperios Ya que eran otras baterías que como tal no venían diseñadas para el dispositivo Así que es mejor que vengan las baterías integradas Ese celular fue anunciado en el 2020, exactamente el mes de junio O sea que ya pues ya un celular que tiene un poco más de un año Pero que la verdad sigue siendo muy muy bueno para el día de hoy les quería dar un poco más de detalles Tenemos que es una app tipo LCD IPS touchscreen Capacidad de 6 millones de colores Como les decía un tamaño de 6,53 pulgadas La resolución nuevamente la recuerdo 1080 x 2340 píxeles La densidad de 395 ppi Vamos a pasar a las cámaras Vamos a pasar primero a la cámara trasera Bueno aquí como por anotar, pues no tengo mucho que enfocar Vamos a correr el loguito del curioso LOL Estamos enfocando permítame pongo una imagen más lejana Les muestro Aquí está lo que es la cámara Tenemos hasta 13 megapíxeles Ahí estamos en la cámara, les quería mostrar Voy a subirle un poco más el brillo Es una cámara, la verdad, pues bastante nítida Tenemos 13 megapíxeles como máximo tenemos cuádruple cámara Lo que es una de 13 megapíxeles Una de 8 megapíxeles Y una de 5 Y también una de 2 chicos También lo que es para profundidad O sea tenemos para gran angular Vista lejana tenemos para enfoque, también tenemos el LED, tenemos una muy muy buena cámara trasera, la verdad que sí nos va a ayudar bastante este tipo de cámaras. Como para notar, pues lo que pasa es que tengo mucha luz. Bueno, ya he quitado la luz, vamos a ver qué tal se ve. Eh, bueno, chicos, les cuento en mi cámara, en este dispositivo no se ve bien la pantalla, no podemos apreciar bien la cámara, pero pues voy a hacer algunas foticos y se las voy a colocar para que vean. Le pido el favor a mi hermana que es la dueña De este celular que me tome estas fotos. Ahí les muestro exactamente tres que tienen muchos detalles Para que vean la increíble resolución Continuemos En video podemos lograr hasta los 1080p de Resolución a 30fps Chicos y cámara frontal Hola cómo están y cámara frontal Tenemos hasta 8 megapíxeles Que es lo máximo eh, También en 1080 HDR Pero lógicamente pues no se va a comparar A la cámara pues trasera Esta de aquí, este de pues como les digo este es el Samsung Galaxy A11 Que es el que estoy usando actualmente Últimos detalles es que les quería comentar de este Redmi 9 y pues lógicamente cuenta con el GPS, con soporte a GPS, eh, Grunas BDS. Como les digo, desconozco un poco toda esta tecnología hasta ahorita, pues me estoy adentrando en el mundo de los celulares, pero quiero mostrarles antes de usarlo con que lo que cuento. Sencillamente quiero siempre hacerles un bot, sin saben que me gusta mostrarles todo, todo lo que yo compro en mi canal. La verdad que un celular que sí puedo recomendar para iniciar con, pues, con un celular más o menos que nos corra. Jueguitos y demás, así que chicos voy a descargar juegos y les muestro bueno vamos voy a descargar lo que es de pronto el Call of Duty Mobile y Free Fire y jugamos. Ya le he instalado cuatro juegos, bueno, cinco se me fue uno de más, le instalé lo que es el Free Fire, le instalé el Call of Duty Mobile, el Zen 1 y 2, el que no puede faltar chicos, que realmente me encanta este juego, el Mobile Kit, el de penalties, la verdad que no me aburre. Voy a aprovechar de una vez, antes de iniciar el juego, voy a colocarle el estuchito protector chicos. Bueno, listo, lo quería colocar porque si sí, me estaba deslizando un poco, pues siempre es un poco liso. Vamos a empezar yo creo que con el Free Fire, que pues se juega bastante. Vamos a iniciar, lo he puesto como principiante, pues no soy experto en el Free Fire. El juego cada vez pesa más Antes pesaba tan solo como 300 megas Creo ahorita está casi en 800 megas Realmente las actualizaciones Que han salido para este juego Lo han hecho realmente un juegazo Bueno chicos aquí estamos Como para notar sí es bastante fluido no, Espero que no esté escuchando tan duro el Free Fire si sí, es bastante fluido el juego, como pueden notar pues la pantalla no se me queda para nada, los detalles se ven muy bien, no se ven tirotones inesperados, no se ven pantallazos congelados, bueno chicos se ve bastante bien. vamos a lanzarnos de una, la verdad simplemente lo que quiero es pues mostrarles, vamos a ver si podemos hacer una muerte. Ahí de a poquito vamos mirando sus detalles, como pueden notar si se ve bastante bien la imagen, el táctil también es muy bueno y eso que pues no tiene el vidrio templado como tal, tienen simplemente un protectorcito de plástico. Bueno chicos, como pueden notar si se ve muy fluido vamos a jugar más, vamos a lutear un poco. Bien por acá. Se puede jugar bastante fluido, lo que me, me está gustando hasta el momento. Si sí, se ve muy muy fluido el juego, puedo jugar sin ningún problema. Chicos, está fantástica la experiencia con ese celular. Realmente las actualizaciones de este juego lo han vuelto muy muy espectacular eh, Siento como si estuviera jugando un juego tipo Fortnite. y bueno yo que sé Juegos pesados como el War Z Me refiero gráficamente, obviamente no se va a nivelar chicos, no va a ser lo mismo Un juego de dispositivos móviles a uno de PC Gamer Pero realmente chicos está fantástico este juego, se ha mejorado bastante Bien, chicos, primera muerte. Vamos a ir por el otro. Calo. Muérete, muérete, muérete. Bien, chicos. Dos muertes. Bueno, otro, está al otro, está el otro, está el otro. Corramos un poco. Chicos, creo que lo ideal es curarnos. Ya estoy un poco mal. Machémonos. Bueno chicos lo intentamos, pero pues no pudimos ganar. La verdad que se me demoré bastante jugando, pero bueno, lo importante era mostrar que corre bastante bien el Free Fire, así que vamos al Call of Duty Mobile. Ya hemos ingresado al Call of Duty Mobile, vamos a ver qué tal los dos va, chicos La verdad que pues hace rato no jugaba esto, pero como por anotar, dentro de se ve que está espectacular, como por anotar se ve muy fluido, realmente que la tasa de respuesta de, de la pantalla pues, se ve bastante bien. Bueno, tenemos disparo automático. Creo que hay que dispararle algo. Ah, bueno, vamos a recargar. De verdad que ese celular es muy muy bueno para iniciar con el mundo de pues los videojuegos en los celulares. ¿No? Ahí como para notar, chicos, tal cual lo están viendo en el celular, así es como se ve, la verdad que se ve muy, muy bien lo que es los, bueno, los juegos, eh, la resolución, como para notar se ve bastante, bastante bien, la resolución está espectacular, no me puedo quejar. La verdad que sí se ve muy, muy chévere, chicos, Ay, como para notar, si ven, la tasa de respuesta, la frecuencia de la pantalla bastante bien, si no estoy mal, este es a 60 Hz, de eh, igual forma pues vamos a corroborar la información. Bueno listo chicos, hicimos unas cuantas eliminaciones, bien victoria Ahí quería mostrarles cómo se ve de bien eh, Tanto la resolución en el Call of Duty Mobile Como pueden notar si sí, se corre el juego muy fluido No tiene tirones, no se trabó para nada El juego fue muy muy fluido Vamos a verlo, hasta por ahí como les digo Simplemente lo que quiero mostrarles es que los juegos corren bastante bien Este Redmi 9 de Xiaomi bueno chicos, no hemos ido al BB Racing 2 ahora Vamos a ver qué tal nos va eh, Bueno, vamos a seleccionar yo creo que este Entre 3, 2, 1 Como para notar el sonido espectacular eh. Yo creo que inclusive va a tener que bajarle un poco Bueno, creo que tenemos autoaceleración Sí señor Bueno, no soy el más experto jugando esto pero pues hacemos lo que se puede. Como para notar como les digo se ve bastante bien. La configuración del celular es muy buena. Nos pone una vez todos los juegos en máxima resolución. Y como para notar chicos, como les digo, la pantalla tiene una respuesta increíble. De verdad que graficazos podemos ver. Y estoy casi seguro que podemos inclusive mejorarlo más. Colocándole en configuración. Pues suéndole un poco la resolución tanto en el juego como en la configuración de propio celular. Como pueden notar chicos, miren, no se traba para nada, podemos jugar extremadamente fluido. Yo creo que con esta prueba es más que claro. Lógicamente sí se calienta un poco, pero es que ya ya jugando un ratico. Tampoco es mucho, ¿no? O sea, lo normal de un celular de lo que pues debe de calentar. Ya llevamos jugando como, como media hora seguida, lo que es Full Fire, Call of Duty Mobile y el River Racing. Y para terminar con el unboxing, review y características y detalles de este celular... Vamos a el juego que nunca puede faltar para mí, que es el Mobile Kit. Vamos a escoger rápidamente una liga. Vamos a escoger un juego que me, el, bueno, el equipo que no me gusta, que es el Atlético de Madrid. Vamos a jugar unos penalitos, a ver qué tal nos va. Hay unos juegos que no los coloca en pantalla completa Pero simplemente la configuración de aplicaciones Se puede decir que pues, el juego se ejecuta en toda la pantalla Ahí el celular no la pone en el modo más óptimo Vamos a ver qué tal Bueno chicos, como les digo El táctil para seleccionar es extremadamente suave Muy fácil, se desliza el dedo Como pueden notar, corre muy muy bien este juego Bueno, lógicamente es un juego sencillo Pero realmente me fascina Por eso siempre lo, juego, lo pruebo en todos los unboxing de celulares Que he hecho hasta el momento Pues este es mi tercer unboxing Como les digo, yo no es que sea experto en celular. Simplemente pues me gusta mostrar los celulares que compro Este por ejemplo es de mi hermana Este celular como tal pues no lo voy a usar yo Este le va a quedar a ella Se lo he pedido que me lo preste pues para hacer el video unboxing eh, Todos los detalles Ya que pues el video del ZTE A11 2020 Me dio bastantes vistas y bastante dinero Es el video inclusive que me ha dado vistas y dinero Así que pues yo sé que no va a ir muy muy bien con estos unboxing bueno chicos en resumidas cuentas se ve muy muy bien el juego, no me puedo quedar de ese celular, yo creo que vamos a hasta por ahí Realmente esos celulares me han encantado chicos, no me puedo quejar al respecto Puedo recomendar para iniciar en un celular pues de gama baja media, este Red 9 La verdad es que como les digo costó 540 mil pesos colombianos y en dólares les voy a dejar estar dejando por aquí es un celular muy bueno, los materiales y demás No es muy pesado, tiene una pantalla muy muy apenas el tamaño Ni muy pequeña ni muy grande Una resolución en HD espectacular La cámara pues apenas, la verdad esta sí me ha dejado un poco decepcionado Sobre todo la frontal, o sea lógico, en mi gusto En un celular con todas las aplicaciones podemos cargar absolutamente todo Todos los juegos prácticamente nos va a correr muy muy bien Inclusive no sé si el Fortnite Si este video llega a más de 100 me gusta chicos Voy a hacer una prueba a ver si corre juegos como Fortnite Aprovechando esos 4 GB de running su procesador, vamos a ver este video hasta por acá, vamos a ir guardando todo aquí pues ya he puesto lo que es el cargador eh, lo que es el cable el adaptador, ya que pues se lo debo devolver a mi hermana, de verdad que le agradezco mucho a ella, que me lo ha prestado para hacer el unboxing o la sea, que nos vaya muy bien recaudando dinero con este video para Poder darle algún, algún porcentaje por haberme lo prestado. Y bueno, chicos, vamos a dejar hasta por aquí este review, este unboxing de el Redmi 9. De verdad que me ha gustado bastante. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa que quieran que corrija, pues recuerden no, decírmelo en los comentarios. Claro que sí. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos veremos en la próxima. Recuerden suscribirse. Darle like. Dejame los comentarios. Y chicos, nos veremos en el siguiente video mostrando esta belleza. <risas> claro que sí. Hasta la próxima. Bye bye. Los quiero.